Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos. Soy Boris Darmon, gusto de poder estar con ustedes esta noche nuevamente en Facebook Live. Estamos saliendo en este momento, búsqueme como Boris Darmon. Y también puedes vernos después de terminada la conferencia, puedes vernos en Boris Darmon Canal, en YouTube. Qué privilegio que podamos todas las noches poder tener esta ventana que Dios nos regala para poder comunicar a otros lo que queremos enseñar. Hoy... Estamos desarrollando en este mes, estamos terminando porque estuvimos una semana ausentes, el tema del autoliderazgo. Mañana será nuestro último tema de autoliderazgo y continuaremos con otro tema importante en el mes de marzo. Esperamos poder contar con su asistencia nuevamente y con la anuencia de ustedes para poder seguir viendo nuestras presentaciones. Hoy vamos a trabajar tres nuevas fortalezas o habilidades que nos ayudan que son herramientas importantes para poder cumplir nuestro propósito en la vida. Hoy vamos a hablar acerca de la ciudadanía activa. ¿Qué es la ciudadanía activa? Yo tuve el privilegio de ser profesor en las escuelas de posgrado, en algunas universidades aquí en el Perú, y la verdad, en este eh, trajín de ser docente, me encargaron varias, varias eh, asignaturas para las escuelas de posgrado, eh, por ejemplo, una de ellas se llamaba responsabilidad social. Y justamente cuando hablamos de esta fortaleza, es una fortaleza que tiene que ver mucho con nuestra conciencia, nuestra conciencia humana, nuestra conciencia social. Tiene que ver mucho con la manera como nosotros percibimos el vivir en una comunidad, cualquiera que sea, de, de la cultura que sea. Depende muchísimo de qué es lo que nosotros concebimos que es nuestra contribución para el lugar o la, el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Es importante también considerar no solamente en el campo social de manera amplia, sino también en el trabajo. La responsabilidad social también tiene que ver con mi contribución en el equipo de trabajo o en la institución en la cual yo estoy participando. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de personas no son conscientes de que ponerse la camiseta de una empresa o de una comunidad o de una cultura o de un país es un acto de responsabilidad social. Asimismo, en este concepto debemos aprender a desarrollar lealtad hacia aquello a quien nosotros nos hemos unido o a quien nosotros nos hemos asociado para formar parte. Siempre la persona que tiene responsabilidad social aprende a hacer las cosas como corresponde. Busca ser una persona correctamente actuante en el contexto en el cual se desarrolla pero no solamente cuando le ven, sino también cuando no le ven. Me preguntó un alumno una vez, que me hizo pensar muchísimo, y pues por supuesto lo corroboré con los estudios para la clase, él decía, profesor, ¿es responsabilidad social que cuando me estoy lavando los dientes yo tenga el caño de agua cerrado? Y le dije, correcto. Cuando me estoy jabonando en la ducha, tenga el agua cerrada para no desperdiciar agua. Y le dije, correcto. Responsabilidad social no es limpiar la basura, sino no ensuciar. Responsabilidad social es no crear en el ambiente sonidos estridentes de tal modo que quiten la armonía que hay en una comunidad. Lastimosamente, en los países en que vivimos no tenemos responsabilidad social o por lo menos no lo promovemos en las comunidades de tal modo que las personas hacen y deshacen las cosas como se les venga en gana y lastimosamente sin responsabilidad social sin el cuidado adecuado para poder pensar en los otros en, en, vivía en una en una casa donde es nuestra casa que es una herencia de mi esposa cuando a las cinco de la mañana suben unos Camiones que tienen los tubos de escape, parece que los tuvieran a propósito, o simplemente los tienen rotos, que el sonido es tan estridente que a las cinco de la mañana, la verdad, es una molestia poder querer conciliar el sueño en las últimas horas al amanecer, o últimas horas de la noche, para poder terminar de descansar adecuadamente. No es raro que una persona tome un parlante para vender sus frutas o sus pescados, y salga por la calle poniendo una música romántica, algunas de ellas u otros, simplemente repitiendo de manera continua y, por supuesto, de manera ensordecedora, sus anuncios de que venden los productos que venden. La responsabilidad social es saber hacer lo que corresponde en el lugar que corresponde. Alguna vez yo quise justificar una actitud eh, que por supuesto no necesariamente era una actitud equivocada, pero yo pregunté por qué la persona o las personas habían tomado una reacción de ese tipo, y él me dice, porque tú estás en una comunidad americana, se refería a una comunidad norteamericana. Yo le dije, pero yo soy hispano, le, me dijo, la persona me, me, me increpó y me dijo, tú estás en una comunidad americana y lo que tienes que hacer es lo que corresponde a esa comunidad, a esa comunidad a la cual tú te has asociado. Es importante mencionábamos ayer como inteligencia social, es saber ubicarse emocional y personalmente en el lugar adecuado, tener sentido común. Y la ciudadanía activa es ser responsable, participar dentro de la comunidad de manera como corresponde. Eh, sin duda, hay algunas responsabilidades que tú puedes cumplir si es que tú desarrollas eh, estas fortalezas para que tú puedas ser un contributor o una persona que influencia en otros y en tu comunidad de la mejor manera con sus habilidades. Hace más o menos unos tres meses atrás estábamos en una reunión aquí en nuestra pequeña comunidad donde somos solamente 50 familias y no vivimos juntos, eh, pero nos reunimos y alguien me propuso para ser una autoridad en la comunidad. Yo por supuesto me negué porque no tenía idea de lo que era pero cuando me explicaron, me dijeron, necesitamos que tú nos ayudes con el conocimiento que tú tienes y por supuesto con la voluntad de ayudar a nuestra comunidad, nos gustaría que tú fueras parte de nuestra dir dirigencia. Y acepté. Entonces, tener ciudadanía activa es tener responsabilidad social, actuar adecuadamente. Muchas personas quieren cumplir su función misional, quieren predicar el evangelio, quieren hacer la obra de su iglesia, de su comunidad, de sus creencias pero no participan en la comunidad. Y quieren que la comunidad los siga, y quieren que la comunidad los acepte. Y lastimosamente, las comunidades saben muy bien quiénes somos, porque ellos se dan cuenta cuáles son nuestras acciones en nuestra comunidad. Otra de las habilidades importantes que el ser humano tiene que desarrollar para poder desarrollar, para poder alcanzar su propósito en la vida, es la imparcialidad. Muchos de nosotros estamos muy influenciados por nuestras decisiones. Anoche yo presenté una conferencia acerca de decisiones y riesgo y, por supuesto, relacionado con el tema emocional. Lo pueden ver en Boris Darman Canal si ustedes quieren. Hemos, lo hemos subido el día de ayer. Pero muchas personas están manejados por sus emociones de tal modo que olvidan que las emociones pueden influenciar de manera negativa y pueden influenciar de tal modo que puedas ser una persona muy parcial en tus decisiones no sabes guiarte por, por principios morales que has adquirido o los que tiene tu comunidad y muchas veces eres parcial para poder elegir o decidir o apoyar a alguien o negar a alguien la imparcialidad es una eh, capacidad fruto de la del análisis fruto del, del conocimiento fruto de una mente crítica que puede darse cuenta de las cosas como son en su sentido real y de allí mantener esos principios morales que conllevan sus creencias, sus convicciones, para poder defenderlas y, por supuesto, ser una persona que toma decisiones o apoya con su venia asuntos que son netamente morales y, por supuesto, aceptables en su comunidad. Muchos de nosotros nos olvidamos de que la imparcialidad nos permite eh, formar parte de aquellos que realmente apoyan el sentido humano, el sentido de la realidad, venga de donde venga, porque la realidad es ineludible, la realidad no se puede imaginar, la realidad es concreta, y es en ella donde nosotros tenemos que ser claros, imparciales, porque nos hemos dado cuenta cuáles son los principios que norman esa realidad. Tal vez mencionando las dos cosas importantes, como la ciudadanía, ciudadanía, ciudadanía activa y la imparcialidad. Eh, cuando estos están considerados dentro de los principios morales, dentro de la realidad, dentro de los conceptos humanos, no esos conceptos humanísticos convenidos que defienden el error que defienden ciertas minorías con conceptos totalmente ajenos a la naturaleza propiamente del hombre, porque tienen sus ideas o sus inclinaciones o sus preferencias que los llevan a cometer el error de ser irresponsables y parciales socialmente hablando. No tienen responsabilidad social porque no les importa a los otros, solo les importan ellos, y eso es un acto de parcialidad cuando vivimos en una comunidad. Estas parcialidades o estas acciones que son parciales, que son convenidas, lo único que hacen es dividir la comunidad, dividir el concepto moral que tenemos del ser humano como tal, como creación de Dios. Y por supuesto, si eso lo inculcamos a los niños, pueden tergiversar la idea del ser humano que en, en las próximas generaciones sabemos que muchos de ellos no sabrán ni siquiera qué cosa es ser un ser humano. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Porque todo lo que nosotros hagamos ahora o lo que no hagamos, lo que aceptemos o lo que neguemos, va a tener consecuencias en el futuro. Y por supuesto, dentro del concepto de ciudadanía activa e imparcialidad dentro de la comunidad en que vivimos, es importante tomar en cuenta también el liderazgo. Si eres capaz de organizar y llevar a cabo actividades con éxito es porque tú estás desarrollando tus capacidades de liderazgo. Yo tengo una escuela de liderazgo todos los miércoles en la noche. Durante casi más de dos años y medio venimos desarrollando ininterrumpidamente todos los miércoles en la noche. Bueno, por ahí uno que otra, otro miércoles por asunto de tal vez de aniversarios o quizás una un hecho de un evento especial de, de, de aniversario de, del país que sabemos que muchos no van a entrar al, al Zoom, no hemos suspendido, pero tenemos una escuela de liderazgo, yo tengo un instituto de liderazgo transformacional, y cuál es el objetivo que yo tengo con el campo, o, o con estos temas relacionados con el liderazgo, ayudar a las personas a desarrollar ese, esa capacidad de organización, de influencia en los demás. Cuando yo era niño, yo tuve el privilegio de tener a mi cargo ciertas responsabilidades en la casa. Como soy el único hijo varón en la casa, papá y mamá viajaban muchas veces y ellos dejaban a un tío con nosotros, teníamos las personas que nos ayudaban en la casa, pero a mí me daban tareas específicas, como por ejemplo poner 600 postes para hacer cercos invernaderos para el ganado. Mi padre tenía una pequeña hacienda. Y sin duda yo tenía que dirigir todo el proyecto durante 15 días y cumplirlos. Desde pequeño aprendí que el liderazgo era el camino por el cual los seres humanos debemos enrumbarnos, porque ¿qué, ¿qué es lo que permite el liderazgo? El liderazgo permite no solamente liderar a otras personas, sino cumplir proyectos, desarrollar proyectos. Ahí terminamos la conferencia diciendo que para que tú puedas tener una vida feliz, siempre ten proyectos, porque los proyectos te permiten ejecutar liderazgo. El liderazgo es una de las cosas más maravillosas que el ser humano puede tener. Y estamos hechos para ser líderes. Decía eh, un profesor que hoy debe estar con sus setenta y tantos años, me decía que nosotros nacimos porque fuimos líderes o porque fuimos campeones cuando nuestros padres nos engendraron. De los millones de espermatozoides, solo uno llegó a la meta, y eso somos nosotros. Y eso me dio un sentido tan importante a mi vida que hoy yo creo que vivo del liderazgo, vivo en el liderazgo, para el liderazgo y yo quisiera que si tú quieres también formar parte de un equipo de personas que quieren ayudar a otros a ser líderes a desarrollar esas capacidades ponte en contacto con nosotros escríbenos porque quién sabe tú eres un líder que puedes apoyar muchísimo en tu comunidad y si no lo estás haciendo ahora de repente no tienes conciencia de aquello como mis padres estuvieron permanentemente influenciándome para poder ser un líder en mi comunidad, es en mi casa, en mi familia, en donde yo he estado como, como empleado o trabajador. La verdad que me ha ayudado muchísimo a controlar muchas cosas, porque he desarrollado algún nivel de autoliderazgo. He ayudado a otras personas a que también aprendan a autoliderarse y a liderar a otros. He enseñado liderazgo en la universidad como parte de mi trabajo. Y, por supuesto, cada día necesitamos nosotros Aprender del liderazgo porque en él nosotros vamos a encontrar la vía o la herramienta para poder cumplir los proyectos que tenemos en nuestra vida. Cada vez que yo tengo una charla sobre liderazgo, me termino, la verdad, como que hubiera cumplido mi misión. Como que estoy haciendo lo que realmente Dios me envió a hacer. Me doy cuenta que ahí está el para qué. De, del, del por qué estoy haciendo eso o el por qué de las cosas que me llevan a poder hacer actividades sin costo alguno, por el mero hecho de simplemente hacerlo, de dar el gusto de hacerlo, de compartirlo, Lo, la gratitud tal vez de los demás, eh, la comunicación, el feedback que recibo de parte de las personas que nos escriben y nos comentan, hace que esto tenga una razón de ser. Y quizá, quizás un día cuando ya no estemos aquí alguien tal, tal vez se dé cuenta que valió la pena hacer lo que estábamos haciendo. Si tú quieres desarrollar mejor tu tu misión en la vida, tu propósito en la vida, quieres cumplirlo de la manera mucho más cercana a lo que Dios te ha encargado, desarrolla tu vida en el campo de liderazgo. Ser líder no significa ser el más visto. Ser líder no significa ser el mejor. Ser líder es ser el que influencia más o menos, no importa, que influencia permanentemente en la vida de los demás. Si tú te das cuenta del liderazgo de Jesucristo, te vas a dar cuenta que era un liderazgo muy especial. Se basaba en sus principios, se basaba en sus palabras, se basaba en sus acciones. Era una persona apreciada no por su hermosura, sino por su capacidad y por su amabilidad con las personas. Siempre estaba a disposición de la gente no era el más parecido entre los discípulos. El liderazgo de Jesús era una influencia a veces desconocida para la gente que no estaba dentro de su entorno. Tanto así que el día de la entrega de Judas, el traicionado, el, el traicionero o el traidor, los soldados le preguntaron, ¿Cómo sabremos a quién estamos apresando? Y él dijo, yo le voy a dar un beso y ustedes sabrán que él es los soldados no podían distinguir entre sus liderados quién era el líder. Pero los liderados sí. Judas conocía muy bien a Jesús. Juan, Pedro y todos los discípulos conocían a Jesús. Sabían cuál era su liderazgo. Habían estado con él. Tanto así que cuando Jesús les dijo, la gente se está yendo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida, de vida eterna? Sentían el corazón de su líder sabían qué, qué era lo que, él, lo que él quería para ellos. Ser un líder es tener la sensibilidad de vivir en una ciudad, en una comunidad y ser un servidor de ellos bajo los principios y los valores que tú como persona has desarrollado en tu vida. Por eso es que esta conferencia tiene razón de ser. Por eso es que cada noche a las 7 de la noche meditamos en aquellas cosas que nos ayuden a poder proyectarnos hacia los demás, porque es la única manera que podemos cumplir nuestra misión en la vida. Nuestro, nuestra vida tendrá sentido cuando nosotros estamos enfocados en nuestro propósito. Yo te animo esta noche a que busques la ayuda de Dios, que Jesús te ayude a encontrar cuál es tu liderazgo, cuál es tu propósito. Ya hemos venido hablando desde enero este concepto, pero tal vez por allí todavía no te das cuenta qué es lo que Dios quiere para ti. Busca un espacio, haz una pausa y el Señor te va a ayudar a mirar qué es lo que tú debes hacer. Tu liderazgo comenzará a trabajar en ti y luego te proyectarás a los demás. Y cuando lo hagas, sentirás la gran satisfacción que yo siento de poder compartir estas palabras esta noche aquí para cada uno de ustedes. Deseo que Dios te bendiga esta noche. La verdad que lo deseo de todo mi corazón. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, cada noche queremos recordar que las cosas que nosotros hacemos o tenemos la tenemos gracias a tu misericordia, gracias a tu don de gracia que en Jesucristo nosotros lo hemos recibido en la cruz del Calvario, y gracias a la iluminación de tu Santo Espíritu que nos conduce cada día para saber cuál es el camino. Bendice a cada persona que escucha este mensaje esta noche. Bendíceme a mí para que podamos seguir haciendo esta labor. Danos la satisfacción de saber que estamos cumpliendo nuestra misión, porque te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias amigos por acompañarnos cada noche en nuestro programa. Gracias por seguirnos también en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche. Y también en Boris Darmon canal en YouTube. Allí nos puedes encontrar. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para ustedes. Un servidor de ustedes. Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao.